Buenos días. Buenos días, gracias, Amado. A propósito, que en el día de ayer 29 eh, de abril se estuvo celebrando el Día Nacional de la Ética. Este día es instaurado en nuestro país en honor al presidente Espaillat, para 1876, cuando fue presidente de nuestra república, considerado uno de los más honestos y éticos, Amado, en honor a él se instaura el Día de la Ética en la República Dominicana. A propósito de esto, se desarrollan, se realizan diferentes actividades en el país. Vimos al presidente Luis Abinader haciendo referencia a instituciones como eh, la Dirección de Ética Gubernamental, eh, compras y contrataciones. A mí me gustó la sanidad de nuestro presidente. El que no sienta ética por la función es que, que realice eh, es renuncia. Que... Eh, vimos diferentes bueno. instituciones, ellas, eh, una de ellas encabezada por Carlos Pimentel, donde hicieron diferentes actividades eh, en busca de fomentar el comportamiento ético, responsable. Transparente, honesto, de quienes ejercen la política, de quienes ejercen funciones a través de las instituciones. Y por supuesto también un día que va dirigido a los ciudadanos. Mira, déjame darte un dato. Con motivo de la, de la celebración del jueves, el Día de la Ética, ayer, ¿verdad? Sí. La Academia de Ciencias de la República Dominicana dispuso la creación de la Cátedra Permanente de Ética que llevará el nombre del laureado maestro doctor José Silie Gatón. Un hombre que. Fue el, el, el escritor del famoso libro de ética profesional que utilizan todos ah, los sí. todos los profesionales, todas las universidades utilizan ese texto, ese libro como texto de esa materia ética profesional. Sí, yo lo, también don, don lo, don lo usé. Cilierato. Entonces, Amado, eh, partiendo de este día tan importante y qué bueno que se busque fomentar eh, desde el Estado... A que las instituciones, los funcionarios y también los ciudadanos, señores, eh, quedamos de tener un comportamiento honesto, ético. Cuando tú ves, y, y, y, y cito de nuevo, lo, lo que veía ayer en la carretera Las Cejas, que es un mal que nosotros hemos padecido y que se han hecho denuncias en un sinnúmero de ocasiones, donde se llevan las tapas de los hidrantes para venderla, Un ciudadano que hace eso es igual que el funcionario que usted critica, que se roba los millones de pesos. El que se los roba es un enfermo de la conducta y muchas veces lo hace para, para como dicen, para cubrir sus necesidades de enfermedad, de droga y demás y lo hace adrede, pero Carolina, el que está sentado vestido de comerciante, de hombre presto de la sociedad y lo compra, ahí sí, para ahí, mí ¿no? es peor que el que lo roba. Y a veces lo, lo exportan, entonces también a se... veces no él lo bueno, hacen negocio. Eh, sí. Entonces dado todas estas cosas que he citado, lo importante de este día y lo lo importante que me parece que se fomente desde el Estado, las instituciones, el comportamiento ciudadano. Y el discurso del presidente Luis Abinader ayer, que lo tenemos en pantalla, muchachos, donde él refería que quienes no cumplan, de quienes no actúen de una manera ética, que estén listos para dejar el cargo. Yo siento, y siempre digo que, que siento que el, que el presidente Luis Abinader tiene buenas intenciones, pero como que esas intenciones deben de ir cargadas con más acción. Presten atención, amigos televidentes. En el día de ayer él refería... Abinader recomienda renunciar a los funcionarios que no cumplan con el código de ética. Si no renuncian, cancélelo usted. Sería más contundente el mensaje y llegaría mucho más, porque si usted es un presidente ético que quiere que las cosas se hagan bien, Señores, el gobierno del cambio, vamos a sancionar a ser, y a quitar la, a esa la, gente mira, de ahí. Mira, lo que pasa es que la visión, la visión de la política es totalmente diferente a la visión que podamos tener nosotros que nos ubicamos en la acera de enfrente del político. Si el presidente hiciera eso, tendría que cancelar el gobierno pues entonces entero. entonces, que se ahorra el discurso? Sí, pero ¿qué le, es va, es... Pero ¿qué le, va, qué le va a pasar si, ten, si tiene que cancelar el gobierno entero? Pero entonces, la, la, ¿Qué lo, va a pasar? lo que quiero referir, amado, es que se ahorra el discurso. Porque te voy a poner otro ejemplo. Pero, es, pero, es un, pero sí, pero eso es una manera de apartar la paja del trigo. Bueno. O sea, él lo que está haciendo es apartándose... Apartándose del grupo, de la actitud que tiene el grupo que Armado, él ha designado. Ahí hay gente que probablemente Abinader no quería y lo hicieron, que lo obligaron a que lo nombrara. Tiene algo de eso. Otro ejemplo que te ¿Tú voy sabes a poner? Quién? ¿Tú sabes quién? Para ponerte un ejemplo, hey. el de la Fuerza Armada. Ese es un hombre de Hipólito. Ese se lo impusieron sí. a, a, a Luis Abinader. Y ya pasó su tiempo de 40 años claro de servicio que, sí. que la, la, se la misma ley orgánica lo, lo, lo pone en retiro. Pero está ahí. Eh, directo y en edad supera los ¿El 60 años. De Defensa? ¿El ¿El otro, Además hay otra violación a la con el perdón sí, sí, Carolina sí, sí. Sí, no, no, pero hay otra violación a la Constitución y es el hecho de que la Constitución de la República dice cuáles son los requisitos para ser ministro, ministro en este país sí. y uno de ellos es ser civil y él es un militar. También eso es una violación. La hizo Lionel la hizo Danilo y la hizo ahora Binadero. Pero entonces él como presidente, que tiene un discurso, debería de evitarse decir claro. cosas. Por ejemplo, otro tema, Francis, cuando hablábamos, y lo he citado aquí en varias ocasiones, lo de las declaraciones juradas, que él decía que le daba hasta el 15 de octubre ayer, a, a sus funcionarios. Ayer debió poner en el, en entonces, en el tapete el, en la destitución de... Todos de esos, buenas intenciones no se vive. Ayer debió, de ahí yo estoy no de acuerdo vive. contigo, Carolina, Entonces, porque ayer debió el presidente ser contundente y no parecerse a lo que hizo Danilo Medina aquella vez que, solo se queda en el discurso. que se dieran por cancelado si al 30 de noviembre no tenían las declaraciones juradas del año que iniciaba. Uh -huh. Entonces, y, eh, y terminaron, que bueno, ahora lo están sacando en, en, en los casos corales y demás. Esa es lo que me refiero, o sea, que no se quede en el discurso. Él, él podrá ser muy bueno, quiere hacer buenas cosas, tiene buenas intenciones, eh, posiblemente es un hombre serio, ¿verdad? No podemos hasta no, ahora... No, eso no nos cabe no no, no, no sé, no, no puedo asegurarlo a 100%. Yo puedo tener garantía tal vez de mí, pero no, no de otro. Ay. Porque, no, ¿verdad? No, no, sé porque no, porque, ¿verdad? Porque Francia asegura, no, sí, él es un hombre bueno, pero sí, no, no sí. Se, se, se ve que bueno... En, tú yo no, confío en, en Luis. Confía bien. La, la libertad de confiar lo único que sí, siempre ¿sabes? pido como que pero lo como ayuden, que, y él que se ayude un poquito es, es, es dando que muestra sabes, de sabes, Chamo, lo que él está. Chamo no. ¿en qué que está? Pero, pero eres tú, ¿en qué tú estás? <risa> ¡Ah, yo! No, enfócalo, que él no sabe que es él que estamos hablando aquí, ay ah, ¿no? de mí que tú estás hablando? sí, porque <risa> esa es referencia, Francis. Eh, por eso lo digo, pero no, señores, en serio, nosotros vemos al presidente que con todas las buenas intenciones del mundo, lo escuchamos hablando, haciendo una y otra cosa, pero no se ve algo contundente de accionar a favor de eso que él vende de, de, de esa visión que él tiene de gobierno, de esa visión que él tiene a nivel institucional, de la sociedad, que él aparente quisiera que sea la República Dominicana. Claro, y debemos de iniciar me, por el ejemplo. Entonces, un bizcocho, relleno de hielo y Entonces, Ay, Dios mío, mamá permítame hacer a comentar, señor, esto es muy, es muy, es muy serio. Estamos mío. hablando del comportamiento del se le, ser humano. Nada más se le puede comer la capita de arriba. Sí. <risa> Mire, eh, señores, ciertamente, eh, y repito, porque eh, creo que esto es muy importante y muy, muy serio, el, eh, la parte que tiene que, que hacer o gestionar el, el, el, en, en, lo, en la parte de las sanciones de hacer cumplir eso que él desea, repito, no de buenas intenciones, <risa> sí. se vive, él podrá querer que sus funcionarios sean éticos, que estén listos para dejar el cargo. Pero bien así usted tiene que hacer que eso ocurra. Porque entonces se le van a pasar los cuatro años y no va a terminar muy bien, partiendo del comportamiento de algunos funcionarios. Un ejemplo en el que usted pudo demostrar eso, señor Luis Abinader, es el caso de Peñaguaba. Nosotros no nos cansamos de repetir. Sí, si bien es cierto que tal vez el dinero él no se lo llevó a su bolsillo, pero eso es mal usar el dinero, sería malversar una manera inadecuada de repartir. Eso no es correcto. ¿Estuvo bien pensado? ¿Estuvo este comportamiento ético en lo que tiene que ver en la forma en que se entregó? ¿Merece el señor Peñaguaba ser premiado en un aspecto, eh, en la, o la institución, en la parte tecnológica me parece que sí. fue, es lo que debió de ser sancionado, un sueldo de seis meses mínimo de salario, o ser cancelado del cargo. Pero por otro lado tenemos cuatro mil y tantos de funcionarios, señor presidente, que no han, declar no han hecho su declaración jurada, y que usted le dio hasta el mes de octubre. Pero de esos cuatro mil y tantos, hay cuarenta que fueron puestos por decreto, que usted sencillamente con una firma, puede cancelarlos de su cargo. Entonces, en la teoría todo es muy bonito. En las actividades todo es muy bonito. Es en las acciones y en el resultado de las consecuencias de eso que hacemos. Si nos quedamos en palabra, nos van a pasar los años de gobierno, y sus funcionarios estarán ahí esperando o escuchando el discurso de que esperemos que dejen el cargo o esperemos que actúen correctamente. Entonces, esto te da la impresión de que no vamos a ver un cambio claro. como tal. Vamos a recibir la llamadita sí. y luego haces el aporte, Francis. Buenos días. Buen día. Vamos llamado, a ver. llamado y la joven, ¿cómo están todos? Bien, ¿Cómo bien están? muy bien. Eh, disculpen que yo me salga de, de radicalmente del tema que están hablando, pero yo tengo una inquietud Adelante. Con, el con el licenciado Amado José Rosa. Ah, dígame. Sí, yo tengo una inquietud. Yo he estado escuchando eh, y viendo noticias en los últimos días. Ajá. Y usted ha sido objeto de menciones eh, en un problemita que hay entre Ale y Secundino. Entonces, mi inquietud es, ¿por qué usted no se pronuncia? ¿Y qué usted opina al respecto? Porque, o sea, a mí me gustaría saber, eh, ¿qué usted diría a, a, a todo eso que yo estoy escuchando? porque yo dije, yo voy a tener que llamar y preguntarle a él mismo, porque eh, son tantas cosas que ya... Entonces, yo no quiero, tener, yo el... yo no no, quiero pero... tener un concepto erróneo. De no, mis pensamientos. No. Eso nada no, más. No, mire, que, imagínate tú de dónde proviene. Exacto. Mire, lo que pasa es que. Yo, para, diría que ni se con, yo soy un él, hombre. A, usted, a él sí contéstale. Yo soy, no aquí, sí, no yo soy un hombre que aprendí a elegir mis amigos. Pero también aprendí a elegir mis enemigos Y el que no tiene categoría para ser mi enemigo No es mi enemigo Y <risa> lo va a hacer. Entonces esa es la respuesta Ay, Dios ¿Cómo mí? no puede estar pidiendo tiempo eh, En, no, no, en no, cosas no. que no vale la pena? Imposible bueno, pero Él, él, él bueno no que tiene te... categoría para ser mi enemigo Pero, pero qué bueno que tiene interés en, claro. en, Le en agradezco Dios. su interés sí. por mi persona Al Bien, señor, pues ahí está ahí. aclarado Cerrar diciendo eh, Amigos televidentes Francis Amado eh, que debemos de fomentar el comportamiento ético y moral en las instituciones, en los ciudadanos, señores. Hay una responsabilidad social que en nuestro país se da muy poco. O sea, los ciudadanos debemos de tener o asumir un poquito más de compromiso en lo que tiene que ver con nuestro comportamiento, señores. Cuando uno ve las cosas y escucha y ve, no es un país como de loco, de gente como loca en todos los sentidos. Entonces, cerrar cerrar diciendo que al presidente Abinader lo queremos escuchar y entendemos que quiere hacer las cosas bien pero que no solo de palabras o de teorías vive el hombre también de acciones y eso es lo que queremos ver y por eso mucha gente sin pertenecer a un partido político como PRM, PLD o ninguno votó por lo que entiende o entendía que era un cambio no nos quedemos en las palabras feliz semana de la esta Gra gracias eh, Carolina, muchas gracias